Hola, mi nombre es Roberto, estoy acá de hoy haciendo este video para pedirles que confíen en la logia luciferina, semillas de luz universal y sobre todo en mi padrino Víctor Damián Rosso, una persona honesta, una persona eh, clara, una persona concisa y sobre todo una persona que me ha guiado en este camino de hacerme miembro de la logia no crean en todas esas patrañas que han inventado ciertos personajes por sus redes sociales desprestigiando y hablando mal de nosotros esto es simplemente eh, una artimaña una forma de desprestigiar a alguien que ha sido honesto a alguien que desde un principio le habla a uno de una forma muy clara y muy concisa. Mi vida, lo que hace que pertenezco a la logia y lo que hace que me apadrinó Víctor Damián. Ha tenido un cambio, yo diría que de 360 grados. Eh, mejoró mi situación económica, mejoró mi salud, mejoró mi estado emocional... Hoy en día puedo decir que tengo mi propio negocio, he salido de problemas económicos, eh, en una ocasión me vi abandonado por quien fuera mi esposa, eh, hoy en día gracias a Víctor Damián ya me olvidé de ella, una persona que no estuvo conmigo en, en los momentos difíciles, no tiene cabida hoy en mi vida cuando... Ya veo los frutos de haberme hecho miembro de la Loto. En ese momento eh, me veo rodeado de personas buenas, de personas agradables. Y el principal motivo del, por el cual estoy aquí es para que ustedes tomen esa decisión. Cambien la forma de pensar, se olviden de todas esas patrañas, de ese plm que ha estado hablando mal de mi padrino eh, háganle ese cambio en su vida hoy, hoy mismo, hoy es el día de que le den un vuelco total a sus vidas marca el siguiente número 315-630-4823 con marcar ese número, con escribirle ese número tu vida va a cambiar, estoy seguro de ello